Comencemos. Esto es Introducción a PHP. Estos son mis datos de contacto. Si necesitas hacerme una consulta, puedes escribirme, mandarme un tweet. En este módulo, vamos a dar una breve introducción a la programación. Si vos ya tenés experiencia programando en otros lenguajes, como sea Java, Ruby, Python, puedes saltearlo sin ningún problema. Si en cambio nunca programaste, o tu único acercamiento a la programación ha sido HTML o CSS o algo similar, te recomiendo, muy importante, que no dejes de tomarlo. Porque todo lo que viene después se basa en lo que vas a aprender acá. En esta clase vamos a aprender qué es la programación, qué es un algoritmo y, fundamentalmente, cómo se piensa un algoritmo. Bueno, pero ¿qué es exactamente la programación? Algunos dicen que es un arte, otros dicen que es una ciencia. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Se trata de una ciencia más que nada porque viene, tiene una base muy fuerte en la matemática, en la lógica y demás. Y por el otro lado se trata de un arte en el sentido de que para la mayoría de los problemas existen muchas soluciones diversas y muchas formas de, de expresar esas soluciones. Entonces termina siendo un arte el hacer una solución que sea elegante o linda. De lo que se trata, en definitiva, es de darle instrucciones a una computadora para que pueda resolver un problema. Obviamente, esas instrucciones tienen que estar expresadas de alguna manera en que la computadora la pueda entender. Habrás escuchado algo sobre el lenguaje binario, tal vez. Ahora vamos a ir metiéndonos de a poco en eso. Más allá de cómo se escribe exactamente, o sea, qué palabras se usan o cómo se, se expresa, lo más importante que hay que entender es que un programa es un algoritmo. Un algoritmo no es otra cosa que una sucesión de pasos que te permiten ir del punto A al punto B. Un ejemplo de un algoritmo muy sencillo, tal vez para los que saben cocinar por lo menos, es la receta para hacer una torta. Si lo pensás un poco, una receta de cocina cualquiera lo que dice es cuáles son los ingredientes que necesitas, cómo se, cómo se mezclan esos ingredientes, en qué cantidades y demás, cuánto tiempo tiene que ir la, la comida al horno, o al fuego o lo que fuera. Y, en definitiva, te da una idea de qué es lo que vas a lograr si seguís correctamente todos esos pasos. Entonces, en definitiva, un programa de computadora no es otra cosa que un algoritmo expresado de una forma que la computadora pueda interpretar. Que, bueno, en un momento vamos a charlar sobre lo que es un lenguaje de programación. Pero es eso. Es una forma de expresar un algoritmo de modo que la computadora lo pueda entender y pueda ejecutarlo y resolver el problema que vos estás buscando resolver. Tal vez te estés preguntando entonces, ¿cómo se escribe un algoritmo? Muy bien. Vamos a ver entonces a continuación, ¿cuáles son los elementos que componen un algoritmo? Básicamente se trata de cuatro cosas. Son instrucciones, condicionales, repetitivas y variables. Vayamos despacio. Una instrucción es una orden, es algo muy directo, como decir, bueno, anda y toma ese vaso que está sobre el aparador. Es, es así, muy simple, muy directo, y la computadora, como es sumamente obediente, va a hacer exactamente lo que vos le pidas. Cuidado con eso, porque que no te vaya a pasar como al pobre rey Midas que dio el deseo de que todo lo que toque se convierta en oro y se terminó muriendo de hambre cuando el pan que se llevó a la boca también se convirtió en oro. Cuidadito, eh, es algo que nos pasa a todos los programadores que hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide. El segundo elemento que conforma un algoritmo son lo que se llaman las estructuras condicionales. Esto es lo que te permite deci decir cosas como, bueno, si hay un vaso rojo prefiero el rojo, si no me quedo con el verde. O alguna otra cosa como decir eh, cuando, por ejemplo, vas a comprar una entrada de cine, si la película es prohibida para menores de 18 años, alguien va a tener que decidir si tenés más de 18, podés pasar y ver la película. Si no tenés más de 18, te vas a tener que quedar afuera. Otra estructura súper interesante que, que conforman los algoritmos son las estructuras repetitivas. Acá es donde principalmente las computadoras, por más que lo intentemos, nos ganan. ¿Qué pasa? Una computadora, a diferencia de nosotros, las personas, no se aburre y tampoco se equivoca. Nosotros, o bueno, las personas en general, cuando nos toca hacer una tarea muy sencilla y muchas veces, a las por 4 o 5 veces que la hicimos ya empezamos a hacerla más lento, nos dispersamos, nos equivocamos, nos aburrimos y hasta a veces empezamos a protestar de por qué tenemos que hacer esto, esta tarea tan, tan trivial. Eso a las computadoras no les pasa. Entonces, acá es donde nosotros podemos aprovecharnos de esa característica y decir, hay que hacer una tarea muy repetitiva, bueno, más vale que la haga una computadora. Vamos a expresarla en un algoritmo para que la computadora sea haga cargo de hacer esa misma tarea tantas veces como sea necesario. Aparte de todo, obviamente, la computadora no solo lo hace mucho más eh, sin equivocarse, sino que también lo hace muchísimo más rápido que lo que podríamos hacer nosotros. Por último, las variables son un elemento que yo llamaría un auxiliar. Es decir, no son exactamente como lo que por ahí conoces de las variables de la matemática. Pero la idea es decir, una variable es un espacio en donde vamos a guardar cierta información que vamos a necesitar transitoriamente. Eh, ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Comencemos con un ejemplo simple. Fíjate, acá tenés un conjunto de números y lo que queremos hacer es encontrar el elemento más grande. Bueno, en este caso tenés una pequeña ayuda porque el elemento más grande ya está marcado en rojo. Aunque imagino que si no te lo hubiese marcado, igual lo podrías haber sacado rápidamente, ¿cierto? Ahora, si yo te preguntara, ¿cómo hiciste exactamente para decidir cuál era ese número más grande? No creo que tengas una respuesta tan, tan clara. Ahora, otra pregunta sería... ¿Realmente te parece que, ante un conjunto de, elementos, de números tan pequeño y tan sencillo, vale la pena usar una computadora? Hacerlo a mano me toma nada, 5 segundos. ¿Qué sentido tiene? Bueno, tal vez ahora, viendo este otro conjunto de números, ya no sea tan, tan evidente el por qué te conviene usar una computadora. O más bien lo contrario, ¿por qué no usarías una computadora? Sí. Pensá por un momento cómo resolverías este problema, encontrar el elemento más grande de este conjunto. ¿Vemos cómo lo haría la computadora? En el recuadro que está a la derecha te muestro lo que es el algoritmo que la computadora usaría para resolver este, este problema. Vamos a, a verlo línea por línea. Lo primero dice es tomar el primer elemento y guardarlo en la variable max. ¿Sí? Acordate que es lo que te decía hace un ratito, ¿no? que una variable es un lugar en el que yo puedo almacenar información momentáneamente, para usarla como, como quiera luego. Entonces la idea es, de todo este conjunto de números que tengo voy a ir tomando uno por uno. Tomo el primero y después lo que dice el algoritmo es, por cada elemento restante, o sea todos los que dejo, los que no son el primero, uno por uno lo voy comparando. Si es mayor que lo que se guardó, lo que está guardado en la variable max, entonces guardo en max el elemento que estoy mirando. caso contrario sigo adelante. Esto se va a repetir por cada uno de los números del conjunto. Cuando esto termine, simplemente emito el valor que tenga la variable max en ese momento. Vamos a verlo en un poco más de detalle. Acá podés ver en rojo voy a estar marcando los, los pasos del algoritmo y a la vez los, el número que se está tomando en cuenta. Entonces, el primero podés notar que lo que estamos haciendo es tomar el número 17, que es el primero, el que está marcado en rojo. Simplemente ahí lo que hacemos es tomarlo y guardarlo en la variable max. Eso que estamos haciendo ahí arriba es una instrucción simple, una orden. ¿sí? Simplemente es tomar el primer elemento, guardarlo en la variable max. Acá lo que estamos viendo es cómo inicia una estructura repetitiva. ¿sí? ¿Repetitiva por qué? Porque esto que dice abajo, que es la comparación, se va a ejecutar una vez por cada uno de los elementos del conjunto. ¿Está bien? Eso es lo que hace a una estructura repetitiva. Entonces, los restantes son todos los números que están encerrados entre la primera llave roja y la segunda. Lo que estamos viendo ahora en rojo es una comparación, es una instrucción que es una comparación o un condicional. ¿Qué dice eso? Si el elemento que estoy mirando, en este caso el número 92, es mayor que MAX, que si recordás, MAX como vale lo que tenía el primer elemento, tiene el valor 17. ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se resuelve esto? es Si 92 es mayor que 17, lo cual espero estés de acuerdo conmigo en que es cierto, se guarda en la variable max, ¿Sí? y con eso termina este lo que se llama esta, esta iteración o esta vuelta de este ciclo que es la estructura repetitiva. Bueno, como podrás ver, esta que decía antes: esta comparación se tiene que ejecutar para cada uno de los elementos del conjunto. Recién evaluamos tres, perdón, dos elementos. Simplemente entonces ahora. Estamos parados sobre el tercero, el número 4, que está señalado en rojo, y vamos a evaluarlo nuevamente. Decimos, ¿4 es mayor que max? Bueno, recordad que en el paso anterior, max cambió de 17 a 92. Con lo cual lo que estamos evaluando ahora es, ¿4 es mayor que max? Claramente no. Con lo cual, no se hace nada. Lo mismo sucede con el elemento 56. Pasemos ahora a lo que va a pasar con el 98 que es el próximo elemento que va a modificar el número MAX. ¿Por qué lo modifica? Bueno, porque hasta el momento MAX sigue valiendo 92. Cuando tomamos el número 98, evaluamos que 98 es mayor que 92. Por lo tanto, se guarda en la variable MAX para la próxima evaluación. Bien, Lo mismo va a suceder para todos los números que están entre el bueno, 701 y el 987, que es el que está señalado. Ese número lo señalé especialmente porque... ...bueno, hago una pequeña trampa y me adelanto a decirte que... ...ese es el número más grande de todo este conjunto. Y es el último, en definitiva, que va a... ...modificar el contenido de la variable MAX. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque todos los números que vienen después... ...son menores a él. Bueno, entonces, una vez que llegamos al final... ...a la, la última llave, ya está. Evaluamos todos los elementos del conjunto. Con lo cual... Si hicimos las cosas bien y comparamos todos los elementos con el mayor hasta el momento, una vez que recorrimos todos no puede quedar otra cosa dentro de la variable max que no sea el elemento más grande de todo el conjunto. Con lo cual resolvimos nuestro problema.